Instituto de de la Cultura, de la Galería de Arte Contemporáneo y del Departamento de Publicaciones del IBEC, me da mucho, mucho gusto darles la bienvenida a esta primera presentación editorial de 2017. El Departamento de Publicaciones del IBEC no ha dejado de trabajar en la edición, corrección, publicación de distintos textos, pero sí como en todos los casos, eh, tuvimos hasta hacer una pausa de diciembre para acá estamos eh, retomando nuestro ciclo de presentaciones continuas aquí en esta segunda casa que es la realidad contemporánea y me da mucho gusto, creo que es incluso hasta simbólico que reanudemos nuestro ciclo de presentaciones con un libro como Aún hay locos de Luis Barrio me parece incluso hasta simbólico porque este es un libro en el que confluyen los senderos de la fotografía, la danza, la, la poesía, eh, el teatro y eh, la música. Y un instituto cultural tiene que aspirar a eso, a ser un punto de encuentro, y sobre todo un instituto cultural estatal, ¿no? como es el IBE, que está operando con recursos públicos, con impuestos de todos nosotros, tiene que aspirar a eso, a hacer un punto de encuentro de distintas manifestaciones artísticas y llevarlas de la manera más directa posible a la gente, eso es lo que hace Luis Barria él va y habla con un creador, con otro creador, con otro creador y edita esta conversación de una manera que puede publicarse, que puede replicarse que puede preservarse en la memoria y que nos ayuda a muchos a entender eh, entender un poco esa prosa de... Eh, Oscar de la Borgoya, eh, los locos somos otro cosmos, con otro sol, con otro otoño, otro polvo nos formó los ojos. Aún hay locos y sin locos no, este mundo no sería igual. Pues empezaremos eh, hablando con, no sé en, en qué orden yo propondría que pro, pro, en el, en el maestro Paco Beberido y de ahí hacia acá, dejaremos a Luis Barrio al final, que creo que en este caso pues tienes mucho que decir de cómo, cómo es hablar con gente de este calibre. Pero ahora me gustaría preguntarle al maestro Beberido, a Miguel, al maestro Schwarz a... Al, al maestro Mario Hernández Ramírez, me gustaría que ellos nos dijeran ¿cómo fue ser entrevistados por ti? ¿qué, qué hace Luis Barrio al momento de pararse frente al prójimo y decirle, cuéntame tu vida? uno no puede hablar igual con todo el mundo hay gente que tiene un don y hay gente con la que uno prefiere decir o prefiere comunicarse con señas ¿no? eh, ¿qué, ¿qué tipo de es Luis Barrio, maestro Beberido? ¿por qué me toca hacer? el yo que vengo a colocarme aquí hasta el extremo como para que no se note y bueno, en primer lugar quiero agradecer por supuesto la invitación del Instituto de la Cruzada de la Cultura de Moisés, del Maestro Enrique eh, Márquez eh, para, para estar aquí en esta presentación eh, quiero agradecerle a, a Luis Barria su entrevista y el que haya elegido esa entrevista para formar parte del libro me siento abrumado de estar aquí acompañando a tan ilustres personajes. aclaro insisto acompañando a no acompañado de porque eso ya es otro rollo eh, ¿Cómo es esto de ser entrevistado por Luis Barria? Afortunadamente, afortunadamente conozco a Luis desde hace eh, ya bastante tiempo y entonces eh, la entrevista no, no pudo ser una entrevista formal entre eh, alguien que de pronto se acerca y hace preguntas a veces un poco incómodas sino es alguien con quien ya existe una relación y, eh, y no solo eso, <coughs> perdón, sino también él tiene un conocimiento del trabajo, de la labor, de la actividad, eh, no solo de la mía, sino de todos los que estamos aquí y de muchos otros más y entonces sabe qué preguntar. Uh, quiero agradecerle a Luis, además, muy particularmente el trabajo que debe haber sido bastante de edición de todo lo que dijimos concretamente en mi caso porque se estarán dando cuenta en este momento hay muchas muletillas que uno utiliza a veces eh, vueltas regresar eh, sobre lo mismo, irse por las ramas, etc. y es algo que no se nota en el texto el texto es muy coherente ah, vaya, hace que uno parezca hasta inteligente y, y, y conciso y concreto lo cual dista mucho de ser cierto si no me creen nomás fíjense en todas las tonterías que estoy diciendo eh, entonces, ese entrevistado por Luis eh, insisto, en primer lugar es uh, muy cómodo porque eh, hay esta relación, porque hay este conocimiento, conocimiento de ambas partes. Eh, Mío a, a Luis, eh, debo decir que sí, yo era uno de los fanáticos de eh, a ver qué día, qué día después eh, tiene la oportunidad Luis, y se vuelve a sacar otro jazz de la manga porque eh, sí, yo era uno de los fanáticos del programa eh, entonces ahí está esta, esta comodidad, esta facilidad y, uh, e insisto también, eh, eh, le agradezco y le reconozco esa labor de edición de, eh, de las entrevistas que eh, hace que el, eh, que el libro sea eh, claro y ameno Creo que a antes de pasarle la palabra a Miguel quisiera corregir un error imperdonable, no dije, creo que hay un bebé en la sala y además del bebé es alguien más no sepa quién es el maestro Francisco Herido, pero aún así debí decir uno de los pilares del teatro de esta ciudad, alguien que... alguien que en la labor escénica ha contado también la labor eh, pedagógica de la mano ha llevado a generaciones y generaciones y generaciones de eh, actores directores, trameristas, escenógrafos la labor que ha hecho en Candileja es una labor de memoria que no se la puede pagar esta ciudad con nada en Candileja está registrado todo lo que se ha puesto en escena en esta ciudad y bueno, a, así como el el libro es una extensión de la memoria y por eso es una de las cosas que nos preserva como seres humanos. Eh, el video, el registro gráfico del, de lo género del arte, del arte performativo, es creo una, una variante de, de esta función del libro. No menos magistral que Paco Bellido es Miguel Gemat, quien lleva muchos años en la Facultad de Artes Plásticas, también formando muchas generaciones y quien también de alguna manera es una, es una persona a la que esta ciudad le debe mucho eh, un iniciador de un tipo específico de fotografía cuando era casi impensable que en un ranchito de provincia se estuviera pensando en, en la vanguardia gráfica Miguel, tú cuando invitas a un modelo para retratarlo estableces una conexión, una especie de de diálogo también, una relación. ¿Qué ¿Se parece eso a la entrevista con Luis Varia, la relación que tú estás con un modelo al momento de que llega a tu estudio? Pues eh, de alguna manera podría equipararse. Eh, eh, este, sí. Yo lo que digo de... Nada más con la diferencia que estarías yo, entonces no de aquí. No vale aclarar. Bueno, la verdad es que eh, eh, pues para mí fue muy placentero porque Luis como que genera esa comodidad que menciona Paco, que, que se siente uno en eh, familia, cercano, con ganas de hablar, con ganas de contar todo. Y entonces pues él sabe cómo apretar el botón en el momento adecuado y uno sigue y sigue soltando la sopa. Y entonces este pues ha, ha sido muy placentero. Eh, me da gusto que esa entrevista haya trascendido porque un, fue una entrevista muy sincera ¿no? eh, quiero decir de mi parte las respuestas fueron muy sinceras muy, muy con ganas de decirlo ¿no? eh, que a veces pues uno este pues hay gente con la que dices, ¿para qué me hacer accedí, accedí la entrevista? De verdad, porque te preguntan cada cosa. Y, bueno, no me quiero extender mucho porque me imagino que vamos a seguir hablando todos, pero en este recorrido pues reconozco en Luis Parrea una de, de pues de las quizás la persona con la que más cómodo me he sentido para una entrevista y mira que ha sido larga la carrera. Así que se lo agradezco y le agradezco que me incluyera en el libro porque me gusta mucho estar con quien estoy partiendo ahí. Gracias Miguel. Y bueno, un hilo conductor que tienen nuestros expertos hoy eh, en común es la labor magisterial magistería, la, la labor docente. También Alejandro Schwartz es una persona que en, desde la Facultad de Danza se ha encargado de que... Eh, la Facultad de Artes de Jalapa, de la Universidad de Jalapa, sea un semillero constante de talento, y no, no, no puede ser fácil, eh, Maestro Schwarz, con una carrera tan amplia, que empieza incluso co con coqueteos de, de teatro y pasadas no puede ser fácil resumir una conversación tanta trayectoria, eh, y la trayectoria misma viene mezclada con vivencias personales, no puede ser eh, sencillo simplemente, eh, eh, digamos, empezar a recordar y que todo salga, pero de alguna manera las puntuaciones, Luis Barria, esto puede ocurrir. ¿Cómo fue para usted? Tal? Bueno, yo diría que aquí el asunto tiene que ver con la edad. Porque sabe que a cierta edad, no, no recuerdo dónde puse las llaves del coche pero sí recuerdo perfectamente cómo se movía el pelo con el viento de la tarde de la primera mujer de la que me enamoré cuando la vi pasar y se las puedo describir en detalle entonces, basta una buena provocación eso sí, eh, Luis es un muy buen provocador para que se desencadenen todas estas eh, circunvoluciones por allí y las neuronas se, se vuelvan a conectar y salga todo eso Sí, tenemos pues mucha historia y, y yo creo que a nuestra edad esa historia tiende cada vez a salir más clara y más abundante. Curioso, ahorita el año pasado se celebraron los 40 años de la Facultad de Danza, envidio mucho a Francisco, yo traté de hacer una casa de la danza, traté de conseguir que la gente conjuntara sus acervos para rescatar la historia documental, fotográfica, etc. No pude conseguirlo, era mucha envidia. Eh, curiosamente entonces vienen los 40 años de la facultad y dicen, hay que publicar algo. Ah, sí, ¿y dónde están los materiales y los archivos? No hay nada. Y todavía peor, gente que yo sé, porque estuvo conmigo en, en hechos, en sucesos específicos, cuando se les pregunta sobre hechos, no los recuerdan, o los semi-recuerdan, o los deforman de una manera verdaderamente espeluznante. Pero ¿cómo es posible que esté diciendo que sucedió eso si fue precisamente todo lo contrario? Entonces, hay una falta de, de memoria, en la misma gente en los hacedores de la danza locales, no soy el único por supuesto, hay muchos otros ¿no? este, hay una falta de interés por el registro de esa memoria de carácter documental, fotográfico videográfico y demás yo recuerdo que en 1979 compré en continuo salió por primera vez una oferta de una grabadora de, de, de video de, de, ¿cómo se llama? el Cacer grandote del VHS, y como era oferta, sí, grandotas, de ese tamaño, y como era oferta de Navidad venía con una cámara de regalo, una cámara en blanco y negro, y no reflex, por supuesto, pero con eso nos comenzamos a grabar maestros invitados, funciones, qué sé yo. ¿Qué pasó con todo eso que hicimos? Quién sabe, yo creo que los mohos eh, jalapeños y fueron acabando con todo eso pero insisto, curiosamente los modos también han penetrado este, <ríe> los cerebros de, de mucha gente y por último de, de, de, este, de esta cadena de razonamiento es que se refleja mucho en las generaciones nuevas no hay memoria luego entonces la historia siempre se ha dicho que hace falta para por lo menos tratar de meter menos la pata ¿Mm? porque seguimos con este rollo de ser los únicos animales que cometemos el, el mismo eh, error eh, dos veces. Bueno, eh, eh, decía el maestro Alberto hija y no me canso de citarlo, que la originalidad por lo general no es más que falta de bibliografía. <risa> y, y, y veo que muchos de los jóvenes bailarines y coreanos pues, de nada llaman y vuelven a repetir los mismos errores y caen en los mismos excesos que llevan a que las butacas de los teatros donde se presentan se vacíen cada vez más. Digo, entonces, a lo mejor por eso es que sigo vigente en la docencia, me importa mucho seguir con los chamacos, y decir, a ver, miren, es que esto así, así, así, así, así, así, y yo recuerdo, y recuerdo perfectamente cuando yo llegué aquí a principios del 67 eh, me inscribí en la Facultad de Filosofía, el primer día que llegué, pasé a la facultad, luego fui a la pensión donde me iba a quedar, a mis chivas, y salí corriendo, porque iba yo al Teatro del Estado a ver Mariana Pineda, y allí vi por primera vez en escena a Paco, este, y lo recuerdo perfectamente, la casaca de terciopelo que llevabas, etc. Este, y bueno, las puestas en escena legendarias como la del Hamlet en el, en el puente de Jalití, qué sé yo, eh, nadie, bueno, muy poca gente sabe de eso, en consecuencia de repente piensan que están descubriendo el, el hilo negro y por supuesto que nunca una máquina de humo... Va a tener el mismo efecto que las neblinas a la neblina peña de esa manera tan inteligentemente utilizada por el maestro Montero. No, no, no fue Montero. déjame ¿eh? ¿No fue Montero? ¿No? ¿No? ¿En quién fue este? Godoy. bueno. Disculpe. Ya ve, es que esa circunvolución no, no está. Es el Todo llegó tres años después. Así sí, sí, sí. Bueno. Eh, en fin, ya ven, bueno, ese tipo de cosas así, ven, bueno, desde, desde, hacen falta encuentros conversatorios, libros como este, que no solamente dan la información allí ya este, plasmada en blanco y negro, sino que dicen cosas y también hay cosas que no dicen pero que a partir de lo que está ahí, y yo no encuentro sentido en leer un libro si no es para luego cotorrearlo con la gente, comentarlo, da, da pie a la comunicación, a la interacción, a decir, ah sí, pero es que le faltó, sí, está bien que diga le faltó, ¿sí? y eso es muy importante, porque el libro tiene que ser también un detonador de procesos de rescate de la memoria. ¿Sí? porque bueno, para que sea todo exacto se necesitaría un equipo de 20 personas como la enciclopedia británica y cuántos años para recopilar, no, no, no se trata de eso yo creo que es muy importante lo que hace Luis, sí, por supuesto porque la memoria siempre está un tanto sobrevalorada ¿Sí? Uno dice, ay sí, Fudan no se acuerda eh, a lo mejor pero cómo le hacemos para que lo que tiene en la mente salga y yo recuerdo muchos entrevistadores, a veces de un agresivo espeluznante, recuerdo que la miniaturización produjo ese monstruo de las, este, de las eh, grabadoras, reporteras que se las... O pone a uno así en, en, en, en la cara y dice, oiga, tru, tru, tru, tru, tru, tru. entonces en cuanto hacen eso, hay inmediatamente un, un fenómeno de retrotraimiento, de decir, este, están invadiendo tu espacio personal con el aparato. Entonces, es un arte verdaderamente muy particular la entrevista, la grabación, encontrar la manera de provocar a la gente para que suelte la sopa, la sopa, ojo, oh. este, la sopa que se dio en la sopa, que la recuerde y que la suelte adecuadamente para que pueda ser registrada. Eh, eh, pues insisto, un, la memoria es muy débil, son pájaros que se escapan fácilmente, pero hace falta alguien que se dé maña para abrir la puerta de la jaula y hacer que salga la parvada y luego atraparlos y ponerlos en un libro, como Luis lo hizo. Gracias, Maestro Schwartz. Maestro Juan... El, en el caso suyo, usted es un poeta y se suele decir, yo, yo defiendo esa tesis, se suele decir que para apreciar la obra de un escritor no es necesario conocer la biografía. En el caso de su entrevista hay muchos hechos biográficos bien fuertes que nos hacen ver cómo su digamos, su entrada al mundo de la poesía tiene que ver con hechos que son puntos sobre las IES de nuestra realidad nacional, el caciquismo magisterial, la, la, la política paternalista que se tiene con los profesores rurales, el aislamiento de las, de las comunidades... Yo quisiera preguntarle a usted, maestro, si al, al leer o releer ahora la las palabras propias sobre su biografía, ¿eso a usted le arrojó alguna luz sobre su obra? Si ahora, si en el recontar cómo fue el paso eh, de la entrada a uno de la poesía, ¿ve usted ahí algunos como rasgos estilísticos que le que provienen, no sé, de, de un un punto en particular de su vida, o, o cómo fue, en todo caso, por favor, cuéntenos cómo fue hablar de estos puntos en una entrevista que me imagino usted habrá supuesto que era una entrevista sobre poesía y acabó siendo sobre su vida. Eh, buenas tardes, eh, me da mucho gusto que nos estén acompañando eh, para esta charla de esta... Pues ya creo que es noche. Y gracias este, a Luis Barria. Yo más bien le preguntaría a él, ¿no? ¿Por qué nos ha reunido a, aquí? Y este, eh, para mí, tan eh, junto a muy grandes personajes, este, me siento chiquitito hasta acá en la orilla. Este, la verdad es de que yo no sé eh, en dónde encontró mi nombre, este Luis Barria, porque, pues, me gusta estar escondido allá eh, en un lugar de allí de Jalapa 2000 y no salir ni siquiera a la ciudad. Me cuesta mucho. Eh, me ha costado bastante adaptarme aquí a la ciudad y creo que prefiero, preferiría regresar a los, a los montes y bueno, pero ya estamos aquí y la pregunta es eh, que, yo, que yo me hago, ¿no? ¿por qué acepté esta entrevista? y, y la verdad es de que pues yo no quería hablar de mí eh, tampoco me gusta hablar de mi poesía si es que es poesía no, no, no me gusta hablar de ello yo acepté la entrevista porque lo que eh, sí me ha podido bastante es hablar sobre la nefasta educación que ha habido en el estado de Veracruz y yo le echo la culpa a la corrupción de los eh, cacicazgos magisteriales que ha habido a lo largo y ancho del Estado. Eh, los caciques que ellos, eh, que no la Secretaría de Educación eh, puso de directivos eh, hacia los niveles de abajo directores de primaria supervisores, jefes de sectores este los puso el cacique para un control uh, del personal este, docente de todo el estado hablando del estado de Veracruz y este primero eh, del cacique que tengo referencias, que primero los mandó a cuidar sus vacas, hacer las puertas de su casa, limpiarle las cuadras y después mandarlos como maestro de inglés a las secundarias. Y así este, hubo maestros que, que, que primero fueron este, carpinteros, y después fueron a enseñar letras o enseñar matemáticas y por eso estamos como estamos eh, en 1990 pues yo estuve tratando de, de reencontrarme conmigo mismo este, siendo maestro de educación indígena porque soy indígena, hablo de la lengua náhuatl y esperaba de que la gente se sintiera bien sabiendo quién es eh, empezamos a, con los niños de primaria empezamos a escribir eh, la lengua náhuatl para el grupo otomí, pues el otomí, el tepehua eh, y así eh, se escribió mucha poesía, se, escribió, se escribieron leyendas de, la, de los propios pueblos eh, se rescató la música la danza hoy a estas alturas hay hermosos eh, grupos de música de viento hay violines hay música de guapango hay sones eh, de la huasteca bellísimos se ha rescatado la música pero nos costó muchísimo, muchísimo trabajo estábamos eh, pensando de que teníamos que, que sembrar nuestras propias hortalizas de de, de este de las eh, siembras originarias y bueno esto se acabó en 1900 en 1990 porque tuve una persecución del cacique porque no le convenía de que hacía reuniones grandísimas con, con la gente porque siempre les hablé la lengua que ellos, que ellos hablaban ¿no? entonces este, esta cuestión pues este, eh, por eso acepté la entrevista de, yo voy a hablar de, de, de, del cacique, voy a hablar de la educación yo no voy a hablar de mí pero pues como alguien dijo por ahí que este señor sabe enredar uno y, y después a, a, nos fue sacando la sopa, ¿no? Como se ha dicho por aquí. Bueno, pues este... Y sobre la poesía, pues creo que ya ha habido raíces eh, eh, sobre esto, ¿no? Tuve un maestro que se llamaba Porfirio Ramírez Cerecedo, en, en este, allá en Coratlán, en mi pueblo y era un excelente declamador ahí había solo primaria uh, en esa escuela y bueno pues sabía hacer vibrar los, los corazones de todas las madres el 10 de mayo y las ponía a, a llorar a todas ¿no? y dije, ah chihuahuas wow, esto es fuerte, me gusta y creo que por ahí empecé escribiendo, no entonces creo que la poesía ya, ya, ya venía impregnada, en, pues, no sé si en mi cerebro o en mi corazón, pero pues así empezamos. Gracias maestro, quiero pedirle una disculpa a todo el auditorio, pero sobre todo a usted, porque una vez más omití decir que el, el maestro Juan Hernández Ramírez es indudablemente el poeta mexicano más importante en lengua náhuatl, ha sido merecedor de dos premios continentales de lenguas amerindias. Es una de esas personas cuya labor poética nos hace ver que nunca está, aunque, aunque uno sienta que está predicando en el desierto, nunca estará un libro de poesía afectando a nada. El libro encontrará su camino y la manera de preservar eh, la palabra, la, la lengua primigenia si es mediante la poesía, es creo una especie de garantía de que se preservará. O sea, recordemos que la humanidad, eh, la literatura de toda la humanidad empezó en, siendo poesía y luego derivó en la narrativa y el ensayo y demás porque como si la humanidad hubiera tenido a, a cantar primero y hablar después antes de darle ya la palabra a Luis Barrio, le estaría la misma pregunta a los, a los cuatro una, no sé una indiscreción. Díganos, eh, al, al releer su historia, al releer lo, lo que ustedes dijeron para Luis Varia, ¿sintieron así? Si ¿Hubiera agregado un detalle más? Eh, este no, no debí ser este omiso al respecto de esto. Al fin y al cabo, si ya platicando, platicando se entiende a la gente, ¿les hubiera gustado, ahora que, han, ahora que ya releyeron sus entrevistas, que se han, digamos, reconocido sus palabras? les hubiera gustado decir algo más en, en, en sus charlas yo creo que supongo que la respuesta será un poco semejante en todos los casos pero yo creo que hay cosas que uno piensa debía haber dicho esto y hay cosas que uno piensa esto no debía haberlo dicho o debía haberlo dicho de otra manera sí, eso va a pasar siempre eh, además, eh, podría decir en mi propia experiencia: cuando escribo un texto y ese texto se publica, eh, no cuando lo leo ya publicado eh, inmediatamente, sino que se queda guardado por el leo un año, año y medio, tiempo después, siempre sucede lo mismo. Hubiera hecho esto, aquí debía haber añadido, debía haber quitado, etc. Y esto me remite. Aquella famosa anécdota de Unamuno que escribió un poema, lo guardó, lo sacó, lo empezó a corregir, lo volvió a dejar un rato, lo volvió a corregir, etcétera Y cuando finalmente Unamuno hizo la última corrección y dijo, ahora sí está perfecto, llegó a su mujer, su novia, sacó del cajón de los papeles viejos la primera versión del poema era exactamente igual que la última no creo que en mi caso yo vaya a tener esa fortuna de un amuno eh, en cuanto a la redacción pero creo que siempre nos pasa eh, el, el, el pensar en faltó esto o también el pensar en sobró esto Bueno, efectivamente es un poco similar la percepción. A mí la primera vez que leí, este, publicada en internet la, la entrevista que me hizo Luis, eh, de repente estaba yo leyendo y dije, caray, ¿así hablo yo? No? O sea, que, eh, está tan bien hecho, tan bien eh, sintetizado, tan bien corregido, también quitado los estes, los estes. Eh, que queda como uno habla, queda de esta manera coloquial de cada uno en particular. De todas maneras que, por ejemplo, yo conozco poco más, poco menos a cada uno de los que estamos aquí, pero a mi no lo conozco al músico. Sin embargo, eh, me gustó mucho su entrevista, me eh, sentí que habla de una manera muy divertida, me, me dieron ganas de conocerlo y de, de platicar con él por la entrevista que le, que le hizo de mi padre. Me, me gustó muchísimo y pues por supuesto que aprendí cosas nuevas de, ah, de todos que aquí están que no sabía yo ¿no? y de ellos de mí también me imagino pero eso eso me parece que es este, parte de lo, de lo que es muy encomiable se deja ver que Luis tiene una gran capacidad pero también una gran experiencia haciendo entrevistas y se siente uno muy bien eh, y me gustó mucho la entrevista que me hizo, de veras me deja muy satisfecho eh, Siempre, por supuesto, si hubiera, no hubiera quitado algo, pero sí hubiera podido agregar cosas pero hay que guardar algo, porque si no, ya la gente va a decir, ya se toma Entonces, este, la única cosa que quiero agregar es que, eh, pues cuando yo llegué a Jalapa, empecé a hacer mis, mis mis exposiciones y de participar en eventos públicos, pues me entrevistaban, generalmente las entrevistadoras eran chicas, jóvenes este, de sociales, porque no había cultura, no, no había ni, ni una mínima página de cultura, entonces pues empezaban a preguntarte cuál es tu signo del Zodíaco, y de cosas así, como ¿no? si fueran una estrellita de Televisa, y yo siempre cuando me intercaté de ello, este, yo les decía, mira, yo de lo que quiero hablar es de esto, así que pregúntame de eso por favor, vaya, de una vez no estaba peleando. Ni coraje. Con Luis fue todo lo contrario, me solté y dejé que, que pues que él entre sacara, ¿no? De lo que yo iba diciendo, todo lo que lo que más podía decir acerca del tema. Y pues este. Sí, le daría una segunda entrevista. Maestro <risa> bueno, Schwartz, al leer su entrevista, al reconocerse en sus palabras, no sintió en algún momento a este episodio le pude haber agregado una anécdota más. Miguel dice una cosa al final casi muy interesante, dice que, que tiene muchas historias. ¿eh? Y pues sí, yo creo que todos tenemos muchas historias, por supuesto que.. Cada, si nos eh, si hicieran como, por ejemplo, como, como el Duncan aquel con Picasso, que se fue a vivir quién no sabe sé cuánto tiempo con él para estarlo fotografiando, pues seguro eh, eh, si hubiera sido ese el método de unos meses, y minutos, para andar correteando con la, con la grabadora, pues saldrían muchísimas cosas más. Pero yo creo que está bien. Sí, hay que a algo para, para que el siguiente entrevistador a partir de Luis haga otra <risa> O para que no diga, no, pues ya dijo todo, ya no lo vamos a, a entrevistar Yo lo que sí eh, me llamó mucho la atención es cómo, eh, Insisto, cómo, ¿cómo le hace para destapar de la jaula? Para que comencemos a, a, a soltar los, los demonios y fantasmas Y recuerdos de todo tipo que comiencen a salir Pero eh, yo desde hace ya muchos años eh, doy conferencias, charlas y demás, y yo no escribo ya absolutamente nada. Todo lo, lo, lo organizo mentalmente, se va a decir que como como Mozart en, en, este, en el Amadeus dice, todo está aquí, los demás son grabatos. Este, entonces me precio de, de llevar como que cierto orden sin necesidad de, de, de, de ponerlo por escrito. Y Luis entendió perfectamente. Toda la mecánica de organización que iba en mi cabeza. Entonces, eh, una, una cosa importantísima y sabrosísima es la manera como divide eh, las secciones que equivalen al hilo argumental que yo llevaba y los epígrafes que le pone y la manera como bautiza cada uno de esas secciones. Es, interesantísimo y es un verdadero acierto. Luego todavía me decía, oye, fotos, y digo, oye, yo siempre soy un, un colgado. Sí, bueno, fotos tengo como todo el mundo, en, en cajas de zapatos por ahí en, en, en el ropero, y me da mucha brujera. Primero tengo que bajarla de ahí donde está y no ponerme a rascar. Así que bueno, él se dio a la tarea de encontrar suficiente material gráfico que no dije, ay, ¿de dónde sacó esto? Sí, porque fue ilustrando exactamente cada una de las aberraciones que yo este, que yo, iba, que yo iba diciendo así que pues no yo, yo quedé muy muy muy satisfecho muy sorprendido me encantó los epítetos que me acomodan son muy buenos eh, quizá Sí, al releerla me da la impresión de que, de que hablé poco de la situación presente en Veracruz. Desde hace 10 años eh, yo me fui a vivir al, al puerto después de casi 30 de vivir aquí. Eh, ahora, curiosamente, no me he separado de Jalapa. Sigo viniendo varios días de la semana a dar mis clases en la Facultad de Danza de la, de la Universidad. Pero me fui porque me, me, me, me hice cargo del de Centro de la Cruzano de las Artes eh, y luego del Centro Cultural Atarazanas, ambos del de IBEC. Pero estando ahí, ustedes, bueno, quien me conoce sabe que no puedo estar quieto. Entonces, de, de, de inmediatamente, bueno, a cierta hora termino de trabajar y como dicen los niños, ¿y ahora qué hacemos? Sí, hay, que, hay que hacer algo. Y, y en mi caso significa hacer danza. Entonces comencé mi grupo, que durante 30 años ha existido, que se llama Módulo, ahora Módulo Compañía de Danza, pues lo tuve que desbandar el Módulo Jalapeño cuando me fui para allá. Pero entonces un par de gentes de aquí me siguieron para allá y con ellos volví a reorganizar el grupo y a la fecha el grupo se mantiene en Veracruz, ahora con un elenco totalmente jarocho. La gente me, me, me pregunta, bueno, este, yo ya hace casi dos años, a finales de mayo del, del, del 15, yo renuncié a, al instituto, eh, me habían colocado ahí en, en educación, en un escritorio, eh, con una computadora, entonces eh, me dije, Alejandro López ¿qué haces aquí en este escritorio? Todo, todo, yo no soy para eso. Entonces, pues, me, me, me fui para hacer un montón de cosas que ando haciendo todo el tiempo. Pero eh, la gente me decía, bueno, y si ya no estás en el nivel, no te no te regresas a Jalapa? Digo, es que en realidad yo no me he ido de Jalapa, <ríe> sigo trabajando acá. Eh, más bien lo entiendo como una extensión de mi trabajo de aquí a El Puerto. Y siento, siento, este, me gusta mucho citar siempre al Che, me enorgullece ponerme a su nivel. Como dijo el Che, otras tierras reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Y este, creo que hago más falta allá en porque no hay nada en cambio aquí de repente hay hasta demasiado entonces dije no, voy a seguir igual con el grupo con un salón que convertí en teatrito de, de cámara tratando de sensibilizar a la gente tratando de seguir haciendo danza contra viento y marea en, en un lugar en donde eh, sí hay que reconocerlo es inhóspito ¿sí? para muchas manifestaciones del arte y para el de la danza contemporánea en particular es verdaderamente como Salmón tratar de subir la montaña, el río a, a, a contracorriente. Entonces, esa parte eh, a lo mejor siento que faltó, pero bueno, pues ya la estoy diciendo ahorita, ahorita aquí, gracias a la pregunta. Este, pero sí, hay una cosa que yo quisiera decir que me importa mucho. El libro está muy bien, la selección está muy bien, la manera como resolvió el, el, el estilo particular de cada uno de nosotros, de soltar su sopa, lo hizo, lo hizo muy bien Luis, este, pero, pero fíjense, aquí caben más de 90 personas y tenemos aproximadamente 40, o sea que menos del 50%, la bronca siempre está en que se producen las cosas, ¿sí?, pero somos muy buenos para producir, pero luego bastante malos para distribuir. Sí. Y entonces podemos generar muchas semillas muy buenas, pero ¿qué tanto las plantamos? O a lo mejor hacemos eso, nada más al voleo, a ver si a ver si se, se fructifica algo, no, no, no sabemos. Entonces, sí me preocupa mucho siempre la distribución que se pudieran hacer más de estas conversaciones, hay que jalar a más gente, a lo mejor ir a donde están los jóvenes y hacer eh, reuniones alrededor del libro, para que el libro sea un provocador también, igual que Luis fue un provocador con nosotros, para que más gente entienda, no, no, no por cultivo valeu, sino simplemente porque de alguna manera somos ya... Viejos antones que nos podemos este, eh, eh, utilizar como llaves para eh, tener acceso a eh, cosas que han sucedido que creo que vale la pena rememorar. Entonces, bueno, eh, a lo mejor si esto sucede y hay otras ocasiones de seguir platicando, pues de ahí sacaré más de las cosas que pienso que se me quedaron en el tintero. Gracias. Cierto, este, cuando leí el libro y leí lo que a mí me corresponde, me dije, pues, este, creo que hablo muy bonito. con <risa> Luis Barria es que muy bien, porque ciertamente fue acomodando, pues, parece ser que es un buen adivino también, ¿no?, porque fue acomodando los textos, que en lo personal a mí me gustaron, me gustaron mucho. Y para mí el libro, este, pues, en eh, lo que corresponde observar, eh, a mí es, me parece que está, está bien y es cierto, la memoria falla y más a mí. Este. Eh, creo que se quedaron algunas cosas que, que comentar pero pues no sé, creo que lo más relevante está ahí eh, tal vez eh, para otra entrevista en algún, en algún lugar montañoso de la Huasteca por allá este, sería bueno que nos, que nos encontráramos por aquellos lugares porque son libros que eh, este por ejemplo... Eh, creo que se debe divulgar, y como dijo aquí este, el maestro Schwartz que estamos muy pocos aquí, es lamentable, ¿no? Y ojalá pudiera llegar este libro a algunas escuelas, eh, llegar, eh, no sé, más allá, no por, no por los entrevistados, sino porque este sería un ejemplo, ¿no? de cómo empezar a incursionar en cualquier en cualquiera de las artes que, que es, eh, serían, pues, las manifestaciones bellas de la vida. ¿no? Entonces, este, pues, eh, a mí se me dificulta, se me dificulta mucho, mucho hablar y la verdad es de que, este... Lo que está escrito en este libro, pues, yo no sé ni cómo le hizo. Y gracias a los invitados. Bueno, Luis, ya te toca tu turno al paredón. Antes de, ya escuchándolo, únicamente quisiera recalcar algo que dijo, bueno, dijeron tanto nuestros maestro Schwarz como bueno, el maestro Juan, hay una labor de edición muy notoria al momento de presentar los las conversaciones porque vienen divididas en fragmentos, cada uno con un subtítulo, en algunos casos incluso hay epígrafes, y todo eso va, va induciendo al lector una especie de ruta a seguir, ¿no? tú estás ya de el, el hecho mismo, ningún título puede ser basado ¿no? el hecho mismo de poner el título a una parte luego a otra, ya estás preparando al lector y eso refleja creo mucho de tu labor de editor porque entrevistar a alguien es editar el pensamiento el discurso eh, de alguien más hola primero gracias por venir Alejandro, me recordaste algo hace algunos años varios del siglo pasado, me invitaron junto con Memo Cuevas a presentar un disco de jazz, y Memo decía que las presentaciones de los discos, eh, hablábamos de discos, pero es lo mismo, este, esta especie de ritual de presentación en sociedad, se han puesto tan de moda que hay muchísimas más presentaciones de discos que discos. <risa> pero bueno, esta es la primera, <risa> que haya alguna otra en diciembre, noviembre, fines de noviembre del 2015 estaba yo compareciendo de una cirugía y un día una amiga me envió la convocatoria del IVE para publicar y me dijo entrale y luego al otro día o el tercer día un cuate al barbolín me mandó la misma convocatoria me dijo entrale eh, pero faltaban, no sé, 10 días madre, diez para que se cerrara este, pero había que imprimir, mandar a encuadernar y demás Entonces quedaba como una semana Y yo dije, se me hace que una semana es poco tiempo para escribir un libro ¿no? Entonces ya empecé a pensar si una novela, un poemario, libro de cuentos Pero caí en la cuenta de algo que dificultó más el asunto Y dije, pero si yo no soy escritor entonces, pues, menos. Entonces pues, agarré una libreta muy bonita que tengo ahí, Mon con mi pluma Mon Blanc, a y le puse ese libro. Sí merezco que me ponga el libro, sí merezco que me ponga libro. Y ahí el libro funciona muy bien, porque después de la tercera o cuarta plana, entras como en un estado trance así, y dije, ah, bueno, pues yo tengo un de entrevistas con mucha gente, muy extensas, muy interesantes, entonces quizá una selección este, sería pulcable. Y luego vino la primera bronca ¿cuáles? Tenía en ese momento, no sé, 40, 50... Entonces dije, bueno, el primer criterio fue representar las cinco ramas tradicionales del arte, Danza, artes plásticas, literatura, música, teatro. Después dije, bueno, buscaré y por puro yo mismo, Veracruzanos, entonces ya estaba, ¿no? Entonces ya teatro, tenía que ser Paco, Veracruzanos además con una gran trayectoria, un gran reconocimiento, entonces bueno, tenía que ser Paco, danza, literatura, y Vitillo, que no pudo venir el en el BF, pero es un músico muy importante desde los años 50, toda la segunda mitad del siglo XX, que es del puerto. Y luego estaba la entrevista muy sabrosa de Miguel Femat y la obra muy importante, pero él no nació en Veracruz, sin embargo, releyendo y conociéndolo, él, él se declara Jarocho, tiene muchos años aquí, aquí se enamoró, aquí se casó, aquí ha hecho buena parte de su obra, entonces dije, pues va, ¿no? o sea, tiene que estar bien y ese fue el criterio, no, no que fueran mis cuates, porque a uh, Don Juan no lo conocía, a Vintillo lo conocía, pero no éramos cuates. Luego vino la siguiente bronca, en qué orden se presenta, ¿no? Y ahí sí me, fue por, me fui por lo más fácil, en orden alfabético, entonces quedó Bebedido, Femar, eh, Hernández, Ruiz y Schwartz, y, y ya. no Después ya estaba, pero no sabía yo cómo se llamaba. Es decir, no, no es el nombre que yo quisiera ponerle, sino cómo se llamaba eso. Eh, igual volví a seguir, sí, sí me que me pulgue. Entonces recordé un poema de un feliz que tenía muchos años de no leer, este, de Ya no hay locos se murió aquel, manche, aquel estrafalario fantasma del desierto, todo el mundo está acuerdo, terrible, odiosamente, bueno, no, pero bueno, se murió aquel, manche, aquel estrafalario fantasma del desierto, y pensé cinco fantasmas estrafalarios del desierto, pero era muy largo, ¿no? entonces lo releí y dije, no, aún hay locos, y ya. <risa> y un poco eso es la historia gracias a Luis tenemos en el auditorio un micrófono que andará rodando para quienes quieran eh, preguntarle a nuestros invitados a, a nuestro autor no creo que haya muchas posibilidades de tener un panel juntos a creadores de esta categoría entonces eh, digo este, aprovechemos la oportunidad y después podemos salir y platicar más cómodamente allá va, hoy van a estar a la venta con precios de, de, de especiales el libro de Luis Barria, el libro del maestro Juan Andrés Ramírez y, y unas memorias de Víctor Ruiz Pazovitillo que efectivamente no pudo acompañarnos puesto que vive el DF pero es uno de los músicos eh, parteaguas del jazz dominicano bueno, entonces por ahí está el micrófono, levanten la manita ¿Quién dice yo? Eh, Pasa el micrófono, por favor. Bueno, ¿no tenemos preguntas? Bueno, ver, creo que hay no. una... Sí, muy buenas tardes, pues es de verdad un lujo y un honor estar participando de esta, de esta presentación eh, de Luis Barria, bueno, se conoce todo un trabajo en Radio Universidad, eh, tuvimos la oportunidad de escucharlo, ser fans de él en eh, la cuestión de la transmisión de jazz, entonces es, es fantástico también esta faceta que yo desconozco más que a través de los medios este, internet, sobre todo, y su programa. Eh, Siempre hay la, la idea de que Jalapa es un mundo muy pequeño y de repente este, queda claro que eh, hay representantes de cada una de estas facetas del arte en Jalapa y que ya son toda una institución. En eso estamos sumamente de acuerdo. ¿no? Este, esta decisión además creo que no es arbitraria, sino con todo el honor que se merece cada uno de los que están en el panel. Eh, un grupo, yo no conocía al maestro Juan, pero creo que es, es con todo merecimiento, y al músico tampoco lo conozco. Sin embargo, a las personas que están ahí, como el maestro Svaz, como en el caso de Miguel Femat y obviamente a Francisco de Herido, porque eh, pues, mi beta es el teatro, entonces se conoce. Pero si nosotros quitáramos un poco de, esta, de, estas, eh, de estos nombres en Jalapa, sería un hueco muy grande que habría. Entonces, bebé, yo quiero felicitar a, a Barrio el haber encontrado este, esta barca de los locos eh, embarcarse en este proyecto y creo que estamos celebrando algo muy importante el nacimiento de un elemento que nos permite la cadena de, de la memoria seguirla reproduciendo sin embargo, yo sí soy estoy muy de acuerdo con lo que dice el maestro Juan y Svarts el asunto es que esta cadena tiene un gran problema eh, administraciones vienen y administraciones van de IBEC, y ese es el grave problema, tenemos que venir a IBEC para escuchar las propuestas editoriales que tienen creo que nos hace falta un vínculo más emotivo sincero, franco, de búsqueda para que el público joven y no solamente joven eh, venga y pueble este espacio pero también ir a buscarla a la montaña creo que ese es uno de los graves defectos de las instituciones de publicación en, no solamente en Veracruz sino en México y cada vez es más grave y más grande el abismo que se establece con las comunidades de, de lectores entonces yo pienso que ese es el buen principio, como lo dice Barrio al principio pero también que no dejemos el de que hoy es el cóctel hoy es la entrevista, hoy es la reunión, mañana no se va a dar y la bodega se van a seguir llenando de este encuentro de locos que se va a quedar en la bodega creo que la invitación, la verdad, hace falta sensibilizar no a la juventud sino a las instituciones para llegar a ellos los medios son amplísimos yo me enteré por, por el medio de barrio, no por medio del IVEC entonces yo sí yo sería eh, pondría el punto sobre esta que ya es una llaga en el Instituto de acción de la Cultura lamentablemente tantos años, y no ha podido de este barco su, este, subsanar estos grandes huecos que es la promoción y la distribución. Ojalá que este libro sea un par de aguas en el sentido de reconstruir la memoria y de que nos eh, podamos identificar con esos personajes y nos motive precisamente a seguir el papel y, y la propuesta de Barry hacer eh, el recogimiento de la memoria de personajes como los que tienen ahí entonces yo celebro que la memoria esté aquí viva pero yo también celebraría que Ibec haga mejores esfuerzos para que llegue a otras personas gracias ¿tenemos alguna otra pregunta? yo tomo el Micrófono, primero para felicitar a Luis Luis que tengo el gusto y aparte el, el regalo de su amistad y también eh, lo he ido conociendo por su programa de jazz excelente programa que algún tonto quitó de la radio y eh, ahora sus entrevistas por medios electrónicos por ese lado este es uno de los libros de entrevistas que uno se debe, Porque un libro de entrevistas, pues a lo mejor dice uno qué le va a preguntar a los actores que intervienen o a los personajes. Y me di cuenta que su estilo es verdaderamente único. Por todo lo que ya ustedes dijeron y por lo que yo pudiera agregar, es un libro que se lee con el interés de conocer la vida cada persona tiene algo interesante que decir de su vida y eso hace decir a ustedes que no, no cualquier, cualquier persona son personas que influyen y que han influido muchísimo en el ámbito cultural que, que, que su vida está dedicada a eso que lo han hecho con seriedad lo han hecho con entrega cada uno de ustedes y las personas que yo no conocía por ejemplo el maestro poeta gran poeta a, a los demás los conozco por referencias no en las exposiciones Paco de Berido, voy a decirlo fue mi alumno de secundaria y entonces lo conozco de niño así que es algo que me enorgullece cada vez que sé de sus éxitos yo me siento orgullosa por él y desde luego también el maestro Schwartz el cual he salido a lo largo de su trayectoria, porque en alguna vez estuve cerca de la danza. Aparte de lo que digo, quiero hacer, este, pedir disculpa, porque dije que no era del de, de, de gran maestro Monteo. Oí toro y entonces fue mi error, por eso dije, no, no fue. No, obviamente sí fue, o sea, yo vi ese cambio, y luego el más verde en el teatro del Estado. Perdón. Y otra cosa, una ligera aclaración al maestro Schwartz respecto de la memoria este, hay un libro que se llama la historia de la danza de Veracruz en el cual no lo van a creer pero yo estoy en la portada este, lo hizo este, Sabino Cruz que es un historiador junto con otro maestro bailarín este maestro de la facultad y hay los antecedentes de lo que fue la facultad de, de danza antes se llamaba conservatorio y se enseñaban todas las artes que ahora están convertidas en facultades entonces eh, yo les digo que fui la primera egresada de lo que fue una incipiente facultad de danza eso fue en el año de 1950 y algo o sea, esa era es la prehistoria y en eh, sí, cuando salió el libro me sentí agredida porque... ¿Cómo te ponen en la postada? Comienza la gente a sacar tu, tu edad, ¿no? Y, pues ¿cómo? Como Pero en fin, Una, lo digo porque ahí hay bastantes referencias respecto a la memoria que usted de manera muy, muy bien dice de que hemos perdido no la memoria solamente de la danza, de lo que ha pasado, perdemos la memoria de nuestra propia vida y el rescate que hace Luis es magistral, porque todos ustedes valen y valen mucho para la cultura. Gracias. Gracias. ¿Vale decimos sí sí, sí, sí, sí. Ah, yo todos Pues no son preguntas, yo creo que en general son comentarios celebratorios de un libro que aparece que era necesario en Jalapa. Yo... Eh, me siento muy muy identificado con, con Luis, con su trabajo y demás Porque cuando alguien lo este, dijo hasta aquí Porque vamos a hacer este, un programa para traileros, creo que eran ¿no? Los traileros, algo así como en el camino En lugar de jazz Bajo la Manga y otros programas que quitaron en la, en la, este, en la barra nocturna Casi de madrugada, ¿no? que ahí estaba relegado el rollo del cultural de la radio este, pública estatal. ¿no? Cuando eso sucedió, pues ya se imaginarán esa vocación de Luis Barria por no solamente hablar del jazz, hablaba de poesía, hablaba de, de teatro, hablaba de la actividad cultural en Jalapa, en fin, eh, entrevistaba gente, incluso llevaba algunos grupos musicales, ¿no? carraneros, en alguna ocasión creo que hasta hiciste algunas décimas por ahí, las improvisaste pero las llevabas este, por ella escritas, ¿no? En alguna ocasión hasta yo fui invitado y demás, ¿no? No quiero recordar por qué o para qué, pero en fin. Cuando salió Luis Batia de ahí, este, yo le dije, ¿por qué no te avientas una columna en formato 7? Eh, pues sí, estaría bien una semanal y no una diaria porque el semanal se va a perder, ¿no?, y, este, y empezó a hacerlo diario y de lunes a viernes, y en las últimas ocasiones de lunes a domingo, ¿no?, no pasaba un día en que no apareciera su columna, y yo lo que le he dicho a Luis, qué bueno que apareció esto, porque finalmente son cinco personajes, entiendo, de diferentes este, artes, ¿no?, que tienen la, más, la, la, la, la memoria más profunda de, de, de su quehacer, ¿no? del quehacer que se ha proyectado en Jalapa. Pero yo lo que le he dicho a Luis, de tantas entrevistas, y aquí voy a hacer una, un comentario: hay entrevistas que se hacen con pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Hay otras donde hay más este, intervención de periodista y algunas acotaciones, o, es? algunas interjecciones, diría, diría Borges, ¿no? que, que se, se incluyen un poco para, para fortalecer lo dicho por el periodista. ¿no? En este caso, prácticamente la voz de Luis Vargas desaparece, salvo alguna introducción pequeña. Todo lo demás pareciera que es un relato del propio entrevistado. ¿no? Pero lo que le he dicho es que después de cuántos años, Luis, dos años, tres, tres años, eh, que, que pudiera hacerse con, la, con el trabajo que ya está bajo la manga, una especie de diccionario eh, biográfico o este, por ejemplo de los músicos en Jalapa con leer a Luis Barrio, uno no se imagina tipo, en mi caso así me pasó que hubiera tantos músicos tantos jóvenes que la mayoría de ellos vienen de fuera y aquí se forman y luego se tienen que ir ¿no? que, que podía iniciar digamos el trabajo del de diccionario biográfico de los músicos o de los escritores o de los promotores culturales ¿no? yo creo que, que este, esta es una pequeña muestra, el trabajo de mis barrios es eh, reciente más allá de eso ¿no? Entonces, sí. bueno yo nada más quisiera sí, aclarar un poquito este, lo, que, lo que yo digo eh, el libro de, de, de Sabino, yo fui también coautor de él, fue un, un proyecto que hicimos con un, con un este, presupuesto de eso de lo que, ¿cómo se llaman ahora? PIFIS o no sé, cosa que era FOMES originalmente, este, y se hizo el trabajo de investigación documental pero de los orígenes que tienen que ver precisamente con los filibusteros en Veracruz entonces lo que se traslada para Jalapa y la creación de las ferias en los mercados y en las ferias la aparición pues de las artes que van a dar después a las veladas literario-musicales, ¿sí? que dan por resultado el primer conservatorio libre que a la fundación de la Universidad Veracruzana es absorbido ya como conservatorio de la eh, universidad, lo cual da pie al lema eh, que hasta la fecha tiene en nuestra Casa de Estudios que dice Liz de Veracruz, Arte, Ciencia, Luz. Eh, eh, sin embargo este trabajo llega precisamente hasta antes de los esfuerzos eh, realizados por el rector Roberto Bravo Garzón que llevaron a la creación de las facultades ya con el perfil eh, eh, de nivel superior que a la fecha tienen, o sea que esto no fue más que podría entenderse como una especie de, de introducción a lo, a lo que vino después que es importantísimo eh, nosotros lo, lo dejamos ahí y si, y si le echo un poquito al grupo a ver qué dice ahí, hay un número uno. La idea era que fuera una especie de primer tomo de algo que iba, que iba a continuar, pero que desgraciadamente no se pudo. ¿Por qué? La propuesta era que la investigación documental y el rescate de la memoria debían utilizarse con fines formativos. Es decir, que los propios alumnos y maestros en las facultades utilizaran este ejercicio de la investigación como un complemento de su formación. Eh, eh, era entonces una investigación formativa. se adquirieron bah, en aquel entonces grandes adelantos de la tecnología, una, unas computadoras plataforma 386, pero que era en ese momento lo, lo, lo, lo último, de lo último, eh, y, y se eh, procedió a comenzar a acumular toda información escaneada en discos duros que quién sabe qué pasó con ellos. Es de lo que me lamento. Que sí, hubo uh, esa primera parte del libro, pero falta mucho más y mucho de lo que acumulamos en en aquel momento también este eh, se perdió y lo que yo mencionaba, la falta de memoria de la Facultad de Danza, porque estaban celebrando 40 años de la Facultad de Danza y sí, el libro que hay llega hasta justo antes del inicio de esos, de esos 40 entonces, eh, sí sí sigo pensando en, en la necesidad de relacionar esto no solamente como una especie de, de, de nostalgia de la de, de, Despertina, de juntarnos a acordarnos, ¡ay, ah, se cuando fuimos a ver la función! No, no, no, sino que debe ser un ejercicio mucho más importante y eh, relacionado con las actividades de formación docente y que dé pie a esto que de repente se pierde. Pero se supone que en la Universidad de Veracruzana, cada una de las unidades académicas debe debe contener las tres actividades sustantivas de la universidad la docencia, la investigación y la difusión y extensión de la cultura. y de repente pues no ya, ya, pues, supongo que sí, hay mucho problema. yo fui director de la facultad dos meses, durante 11 años yo sé que es un problema eh, eh, atender a programas de estudio a broncas estudiantiles a broncas sindicales a, a, a, a presupuestos y demás, sí pero además de eso una facultad debía tener en una proporción mucho menor por supuesto porque no es el instituto de investigación pero debía hacer investigación y en el caso de las artísticas pues la presencia en términos de difusión que significa una relación del aula con la comunidad y eso me preocupa mucho porque lo encuentro muy perdido eh, eh, se, en el caso de la danza se dan funciones, pero asisten los mismos alumnos, entonces eso hace que el proceso de distribución sea totalmente endogámico y no eh, eh, trasciende. Y no se fomenta en los alumnos esta relación con la comunidad, con lo que finalmente da eh, significado a lo que hacemos. Yo consigo hacer danza, la, hacer danza para que no la vean más que mis cuates es como cantar en la regadera. Entonces sí quiero felicitar a los cinco entrevistados. Me pareció muy interesante sus, sus vidas que han llevado. Me pareció que su tenacidad, su esfuerzo y ha valido la pena. Los felicito por no haber perdido nunca el rumbo y que esto los llevó a ser los personajes que actualmente son. Muchas felicidades, señores. ¿Tenemos algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Lo que decía Álvaro, eh, alguna vez me comentó el maestro Leo Corona que le preguntó a Mario Ruiz Almongoro, que además de excelente músico, era excelente acompañante de, de cantantes, y le pidió la clave para acompañar este, cantantes, y le dijo: Cuando vayas a acompañar, deja en tu casa tu ego encerrado bajo siete llaves. ¿no? Yo creo que es el mismo caso de las entrevistas. ¿no? Efectivamente, muchas veces el periodista está muy preocupado en que se note todo lo que él sabe, y en este caso, más bien los dejé hablar que de esas pregunta bueno, eh, yo soy amiga de Luis y con mucho orgullo, Luis, te felicito me siento muy orgullosa por esta presentación eh, y también por tu eh, recorrido todo lo que has hecho en la radio también eh, he sido testigo y me da mucho gusto y pues adelante Luis siguen los éxitos, siguen, que sigan los otros libros y te doy un abrazo y a ustedes cada uno los felicito por lo que han regalado Jalapa. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. ¿Tenemos alguna otra para por ahí? Bueno, a mí me parece que verlos ahí arriba a personajes tan entrañables de la historia de Jalapa, de la historia cultural. Yo trabajo en televisión desde hace casi 30 años. Conozco el acervo videográfico en donde, pues, eh, por lo menos el maestro Alejandro, Miguel y Paco están ahí, muy, muy chavitos, muy jovencitos. Ahí tenemos sus imágenes en vivo, eh, las exposiciones, las obras del teatro, las funciones del grupo Módulo y es interesante ver ahora como otro gran personaje de Jalapa, Luis Barria, que no se ha dicho, pero él es arquitecto de profesión, él ejerce la arquitectura, también escenógrafo, también director de teatro, también poeta, también decimero, que dejó bajo siete llaves toda esta parte artística que no desarrolla él personalmente y sin embargo se dedica a ir por el mundo, rescatando todas estas historias que día a día nos, nos convida, nos ofrece a través de su sección en formato 7. Creo que en este momento la presentación de este libro, la lectura de este libro, eh, la escritura de este libro constituye un valioso acto de resistencia, de resistencia ante lo que estamos viviendo con la depredación, la depredación no solamente del de oro, del agua, del material genético de nuestras plantas la degradación de la cultura también porque pareciera que hay un plan macabro mucho más grande de lo que nos imaginamos para que nos olvidemos de quiénes somos al igual que cuando se siembra un huerto al igual que cuando se retoma una jarana al igual que cuando se relee un poema en lengua náhuatl al igual que cuando uno se mira de frente, lejos del teléfono, lejos del internet, se mira a los ojos y se abraza. Escribir un libro de este tipo, rescatar la memoria, es un valioso acto de resistencia. Gracias Luis. Gracias. Okay, bueno, creo que ya la, el tiempo se está ganando la batalla. Eh, quisiera hacer un comentario final a título personal eh, una modesta opinión sobre algo que se dijo aquí, el, el tema de la distribución de libros, que en efecto es el reto para cualquier eh, editorial pública, para institución pública, yo creo que en efecto sería bonito que un libro pudiera un libro de libé por ejemplo, pudiera, editarse el mismo, pudiera publicarse el mismo día en Jalapa y en Madrid y en Bogotá y en Buenos Aires pero creo que no es poco mérito que esos libros estén en los rincones de lectura de son de, de, de Taviscoyan, de, la, de las casas de cultura de Naranjos, de Tuxtán, de Costa Rica, Córdoba, etcétera. Una institución estatal debe tener una vocación, yo creo, antes que nada, eh, eh, sí, a su propia gente, no sé, eh, hay, de, de reconocer cuál es tu propio público y a quién te debes. Ahora, los libros de Livec. Eh, no pueden, o sea, como los de cualquier otra estatal, no pueden venderse pues, en una librería como Gandhi o el sótano como tal, sin, con tanta facilidad, porque son libros hechos con recursos públicos, con dinero estatal, con impuestos, no son libros para lucro. Eh, no, no puedes hacer eso, no, no puedes eh, tan fácilmente ir y operar como una librería, porque no eres una librería, eres un departamento de publicaciones de un instituto estatal. Pese a ello, eh, digo no, creo que esté mal recordar que el año pasado tuvimos tres presentaciones en México en la Feria de Ninería y el antepasado en Guadalajara tuvimos el gusto de presentar en el, el libro del Maestro Juan en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara que me parece no es un foro pequeño gracias bueno, pues... Hemos perdido la batalla contra el tiempo. Eh, podemos seguir platicando por afuera porque tenemos que trabajar el auditorio. Eh, los libros de Barria, de eh, Martínez Ramírez, y de Vitillo para estar a la venta con un precio especial. Y muchas, muchas gracias por acompañarnos.